...como podéis ver, lo que estamos haciendo es un taller... ...unas jornadas colaborativas, creativas, experimentales... ...en torno a la tecnología y lo textil... ...estamos diseñando, jugando con el imaginario de, de la ciencia ficción... ...para diseñar lo que es el traje del futuro". Bueno, yo soy Rosina, de, en este taller eh, lo que estoy es apoyando más la, en la parte de fabricación digital, diseño en 3D, corte láser, eh, también para utilizar las... Eh, herramientas que nos ofrece Media Lab en su Fab Lab y utilizarlas también en común con la parte más eh, de textil tradicional. Mi rol aquí es más hacer un seguimiento, asesoramiento en torno al tema de textil, confección, corte, eh, patronaje, eh, bueno, las técnicas textiles más tradicionales.